solidaridad de quien apoya a tu pueblo y al pueblo dominicano. Llámese como se llame, sea el político que sea y sea el color que sea. Tú, lo que te falta no es solo color, te faltan neuronas en tu cabeza. Imbécil. Eh, ¿Qué más? Eh, eh, tenemos otras eh, preguntas. Ahí. Bueno, miren, yo creo que esa no es la forma de Roberto Cavada responder en una red social donde tiene tantos seguidores y eh, él representa un grupo que es el grupo Corripio, pero aparte de eso representa un grupo de periodistas y comunicadores y de personas que de una forma de otra lo seguimos también lo siguen, jóvenes, niños y ahí simplemente le preguntaron preguntas válidas él puede ser relacionador público de Gonzalo y de quien de quien él quiera. Eso no lo, no lo, no lo, no lo minimiza como comunicador como periodista. Eso no lo eh, gran... lo pone lo pone eh, como, como, como una gente eh, mm -hmm. sin ningún tipo de calidad moral. Al contrario si usted trabaja para un candidato o para un empresario eso no es problema. O sea, usted no le puede responder a una gente que le, que le diga eh, que si Tú eres relacionado al público de Gonzalo Castillo. Esa no es la respuesta eh, a la altura de un comunicador como tú, Roberto Cavada. Creo que ahí debe de revisarte. Lo mismo sucedió con la otra joven que, que, que, que puso un comentario de que cómo tú te burlas del pueblo eh, yendo a cubrir esta noticia. O sea, ella está en su derecho. Si un televidente siente de que lo que tú estás haciendo es burlándote, lo que tú tienes que aclararle y decirle lo que tú estás haciendo. No ofender a una mujer. Eso se llama eh, eh, eh, eh, violencia de, género, violencia Roberto de género. Eso es violencia de género, la forma que tú le contestaste a esa mujer. Muchas veces nos queremos vender eh, eh, eh, frente a las cámaras de una forma, pero actuamos de otra. Me imagino, Roberto Cavada, que eso a una, a una mujer que tú no conoces, que le respondiste así. Yo me imagino una mujer que te lo diga de frente a frente. Cómo tú le vas a responder? O sea, eso también es en violencia. Y yo lo, yo lo he aprendido. A veces no es violencia simplemente con ponerle la mano a, a una mujer. A veces las palabras son violencia de género. Así que Roberto Cavada, para ti, un cero con ese comentario. De verdad. Te comiste lo moco, como decimos aquí en buen Sibae. La masticaste con esa respuesta tan burda, tan egocentrista, tan llena de prepotencia. Que hiciste. Y mira que soy seguidor tuyo y, y, y te admiro, porque hay que reconocer que tú haces un trabajo excelente, eh, un trabajo periodístico y, de, y comunicacional eh, y de cobertura, eres uno de los periodistas que más cobertura internacionales hace, pero ahí en esa respuesta que diste a través de las redes y la publicaste, la masticaste, Roberto Cabada, simple y llanamente. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Para mí, eh, o sea, la integridad y calidad moral. Eh, se me fue, se me, fu se me fuiste, Veloz. A ver si la comunicación en internet está bien, porque te me fuiste, Veloz. Mientras Veloz se conecta con las noticias, tenemos una denuncia de Villaverde, señor director, la número 8 eh, sobre Conani eh, y una serie de alimentos que ha llegado Y que la comunidad está exigiendo que se le entregue Principalmente mujeres que son solteras, madres de familia Y que quieren llevar el toque de queda pero no pueden Entonces te, entendemos que entendemos que esta, esto hay que solucionarlo Así que atención a la gente Conani Atención a, a, a los representantes de la gobernación eh, provincial eh, Si se si están involucrados con esto para que le pongan orden a esto. Vamos a escuchar la denuncia, señor director. Tampoco. Entonces queremos respuesta de la directora de aquí del centro y de la directora de la escuela, que hasta nos bloqueó del grupo. No nos coge celulares, nos cerró todos los celulares, lo apagó todo. Uno la llama y nada. No ha recibido entonces nada. nada. No. Y nosotros necesitamos, porque somos toitas, que trabajamos en casa de familia. La mayoría estamos dejando los maridos, somos madres solteras. Y en la casa de familia no nos están dando nada. No, no están dando nada, en la casa de familia. Entonces ya no tengamos sustento para mantener los muchachos. Entonces quieren que uno se quede dentro de la casa, metido. En busca de que pasar pues hambre con niños pequeños. Yo soy madre soltera, que tengo dos niños pequeños y no puedo quedar en mi casa, tengo que salirme a la buscar. Entonces estamos esperando la ayuda de aquí, de café de... ¿De, de, de Villaverde? Entonces no nos dan respuesta, ni una cosa ni la otra. Lo que hacen es que nos bloquean de los grupos. Y no nos responden los mensajes, entonces queremos respuestas, rápido, ¿eh? Esta es la estancia de aquí, de Villaverde, y le cuela a man, ¿cómo se a... María, gracias, Paula. De Villaverde, entonces nosotros necesitamos que, por favor, nosotros, en mi casa hay seis niños. Yo tengo tres, mi hermana tiene tres. Somos madres solteras las dos. Entonces, ¿dónde está la ayuda? ¿Por qué no nos responden la directora de aquí, de Villaverde? Bien. ¿Cómo es el nombre? ¿Quién es Rosario? Aníbal Camuño. ¿Eh? Ecolástico, Ariela. Estas mujeres, eso es en Villaverde, así que las autoridades... Es bueno, las autoridades que estén disponibles, porque el alcalde lo vemos ahora opinando mucho y exigiendo, pero no lo vemos en acción, señor alcalde. Mi hermano Alex Díaz. El comunicador yo sé que está fajado. El comunicador está fajado en su programa y está haciendo su trabajo. O sea, Alex Díaz, el comunicador está en su programa haciendo su trabajo. Pero el alcalde ha dejado mucho que decir, señor alcalde. Señor alcalde, usted a mí a lo personal me ha sorprendido. Un alcalde tan activo, un alcalde que, que comenzó una, una gestión eh, eh, levantándose a las 5 de la mañana, eh, yendo él mismo a, a, a los lugares de trabajo, supervisando todas las obras. Y en medio ya de esta pandemia y finalizando su mandato, usted se desaparece. Vamos a emular lo que está haciendo el alcalde de Santo Domingo. Vamos a emular lo que está haciendo el alcalde de Santiago. Están al frente de la batalla, no dejaron su pueblo solo, aún sabiendo que ya en días van a salir de su gestión. Yo siempre he dicho, Maridey Veloso y amigos televidentes, la cosa no es cómo comienzan, sino cómo es que... terminen. Y señor alcalde, esta pandemia ha puesto a prueba a muchos políticos y usted, si lo ponemos como Roberto Cavada, usted tiene un cero en la respuesta a esta pandemia. ¡Veloz! ya está Así con es. Eh, ok, mira, quiero compartir dos noticias eh, con los amigos televidentes eh, en relación a Estados Unidos. Sabemos que a inicio de esta semana se comenzó las ayudas, se empezó a depositar a las diferentes familias. Sin embargo, no todo es color de rosa. Han habido muchísimos errores. Hay personas a quienes le han llegado de más. Hay personas quienes no han recibido absolutamente nada. Y esta información me pareció muy curiosa y es que un bombero en Indiana, en en el estado de Indiana, le apareció, obviamente tenía todo el día con el IRS y eso, en su cuenta había 8.2 millones de dólares. Roberto, ahí vemos la imagen número 7, 8.2 millones de dólares, era su balance, inmediatamente pues él llamó y reportó esto, una actitud bastante responsable ante esta situación, porque obviamente hay familias que necesitan, ahora yo me pregunto, hay muchas personas que no hubieran hecho nada, o sea, porque tú tienes 8.2 millones, o sea, tienes tu vida, la de tu familia, resuelta, pero qué bueno es importante siempre resaltar esa actitud responsable, bonita y sobre todo empática. La otra noticia que quiero compartir con ustedes también en torno a los Estados Unidos. Ustedes saben que Donald Trump, pues, es el que se ha mantenido en la cabecilla, ¿no? De decir medidas, de consideraciones sobre este brote de coronavirus. Y el día de ayer precisamente él presentó un plan en una rueda de prensa sobre volver a reabrir la economía, un plan que está eh, pues compuesto por tres fases, por zonas y sin calendario. La primera fase consiste en abrir gimnasios o cines podrán abrir obviamente cumpliendo con normas de distanciamiento. Lo otro se mantiene igual. Él dijo que esta primera eh, medida está habilitada para 29 de los 50 estados. Y la condición pues, para empezar en este plan, es decir, para comenzar con la primera eh, medida, es que el periodo eh, de coronavirus haya decrecido en 14 días y que los hospitales se mantengan operando con las actividades normales, es decir, que no haya mucha incidencia del COVID-19 en los hospitales. La segunda fase de este programa dice que las escuelas podrán volver a abrir los bares y deben evitarse concentraciones de más de 50 personas. Se seguirá incentivando el teletrabajo y se pondrá a reemprender los viajes no esenciales. Es decir, una persona que quiera ir a visitar un familiar, que quiera ir a tomarse unos días, puede hacerlo porque eso no es algo esencial. Y el último, el último paso de este plan es que se abrirán las visitas a residencias y hospitales, los centros de trabajo sin restricciones podrán volver a laborar, pero los negocios como bares, restaurantes y cines deberán seguir cumpliendo con normas de distanciamiento social. Y lo interesante de este plan es que él dejó eh, pues, en el poder de empezar este plan a los gobernadores de cada estado, como ellos son los que saben realmente cuál es la situación real, la situación verídica, esta opción de ellos, cuándo podrían empezar a integrarse a este plan. Pero él bien indicaba que 29 de los 50 estados que compone Estados Unidos ya están listos para entrar a la primera fase, que sería ir a abrir los gimnasios, cines y todo eso. Mira, eh, realmente sí, hay estados de la Unión norteamericana, que tienen condiciones para abrir. Y, y es lógico, la economía no se puede parar y, y menos en países como Estados Unidos. Ahora bien, en el estado de Nueva York, específicamente eh, en New York y el Bronx, eh, en estos dos condados o en el área tres estatal eh, del estado de Nueva York, no se puede eh, reactivar tan fácil eh, como el presidente Donald Trump. Incluso el, el gobernador Cuomo eh, ha dicho que no e incluso mantiene eh, las medidas hasta abril eh, hasta mayo, perdón eh, porque eh, eh, él todavía no siente las condiciones, pero bien, vamos a ver eh, cómo, cómo se adapta porque eh, tanto eh, no solamente Estados Unidos, Nueva York aquí en la República Dominicana vamos a tener que aprender a vivir con, con, con esta enfermedad y tenemos que buscar alternativas y adaptarnos realmente a, a, a esta enfermedad. Mira, vámonos a la pausa comercial, porque tenemos muchas informaciones, pero me quiero ir a la pausa eh, con algo positivo, celebrar el cumpleaños de nuestro padre Moncho, quien hoy arriba a un año más de vida. Y ese es uno de los ángeles eh, de aquí de San Francisco de Macorís, eh, quien...